Bienvenidos Makeupcitos a una nueva cápsula de belleza Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Story Comenzamos Makeupcitos, hoy les mostraré tres peinados fáciles y sencillos para tu día a día Peinado número uno. Vamos a tomar, bueno yo aquí ya me planché el cabello Pero vamos a tomar un mechón y poco a poco vamos a ir torciendo nuestro cabello podemos ir agarrando hasta, hasta nuestra oreja o dejar cabello aquí suelto y con un pasador no se deja el pasador <risa> vamos a sujetar nuestro cabello Aquí voy a ocupar otro porque mi cabello está demasiado lacio. Vamos a sujetar bien. Y pasar nuestro cabello hacia adelante. Lo mismo vamos a hacer del lado contrario. Ir girando nuestro cabello. Ir girando. Y sujetar igual con un pasador. Y ocultar con nuestro cabello. ¡Y listo! Vean, súper rápido y nos vemos arregladas. Peinado número 2. Vamos a tomar nuevamente... Un mechón. Si quieres también podemos dejar esto suelto o tomarlo. Vamos a hacer una trenza sencilla. Porque va a pasar que... Y si no sé hacer trenzas, es súper sencilla. Solamente tomas tres mechones y vas. Tejiendo. Y podemos dejar a la altura que tú gustes. Vamos a poner una liguita para sujetar. Y del otro lado igual. Vamos a hacer una trenza. Déjenme girarme. Aquí, si ven, son tres mechones que voy entrelazando poco a poco. Con mucha paciencia. vamos a poner Ahí, ¿no? <coughs> y esto lo vamos a hacer hacia atrás y las dos trenzas voy a tirar. Las vamos a sujetar con una liga. Aquí podemos quitar estas ligas. Quitar la segunda, que no puedo. Peinado número 3. Yo me hice la línea más marcada y voy a tomar un mechón. Nuevamente voy a hacer una trenza. Sencilla la trenza. Vamos a ir bajando, bajando, bajando. Hasta formar nuestra trenza, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ceci? Vamos a poner una liguita, levantar nuestro cabello y sujetar la trenza con una parte de cabello para que quede oculta yo la paso por atrás para poder apretar bien mi soltamos el cabello Ve y este es un peinado extra fácil y rápido Igual con nuestro cabello planchado Vamos a tomar el cabello para hacernos un medio chongo Medio chongo aquí Lo más alto que se pueda Con una liga sujetamos nuestra coleta Esto lo pueden hacer hasta en la oficina levantamos tomamos un mechoncito para ocultar nuestra liga y sujetamos con un pasador Entonces sacamos un poquito el cabello ¡Listo! Makeupcitos, espero que les haya gustado estos peinados fáciles y rápidos. Cualquier comentario o sugerencia, escriban a nuestras redes y síganos por YouTube Estudio Digital. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto fue Makeup Story. ¡Chao!